Señores, la hermosura hecha gente, Alessandra MVP, una mujer muy elegante, está en guerra con la Mami Jordan. La Mami Jordan es como una fusión, como de tigre, es un mundo, como, eh, como un mutante. Es un no, no, no, es broma, es broma, después no le coja conmigo a la Mami Jordan. Señores, luego de que la influencia de Alessandra MVP, antigua esposa de... Mocha La Para diera a conocer el lanzamiento de su cuenta en la plataforma de contenido OnlyFans, creando un gran revuelo durante el fin de semana. Se le unieron a las críticas que recibió la figura pública de redes sociales, Mami Jordan. En una entrevista para Santiago Matías a los foques Radio Show, Hack dijo que si hay niveles en OnlyFans, que hay niveles, porque no tengo que mostrar mis partes. Ni hacer video para adultos, dijo la hermosura. Hay que ella, ella no tiene, y, y es la verdad. Porque si hay, si usted logra sobrepasar números sin, mont, sin mostrar su parte íntima, es que hay niveles, ¿verdad? Claro, hay un sonido, como dice el soporte. ¿Cuánto tú darías? Por ver... No, no, no. Por verla hablar no. Mira, Neto, hay que ser sincero. Ella es, una no mujer, ella es una mujer muy atractiva. Que cualquiera gastaría para ir de peso. En ella no hay Pero. problema. ¿Y en esa? Eh, esa mejor tiene que darme a mí. <risa> esa tiene que darme a mí para verme. Pero lo que la gente tiene que entender, Neto, es que el que da 22 hasta 30 dólares, cuando viene a ver eso, significa... Un refresco para ti para mí en el colmado, señores. La vida es muy relativa. El que puede dar 20 dólares por ver a Alessandra, cuando viene a ver 20 dólares son insignificantes para él. Porque eso no, se lo gana un haitiano en una finca un día, en un día. Eso no es una cosa que ustedes van a poner loco por eso. Lo que pasa es más loco se ha vuelto el pueblo por querer hablar de eso. Y la que se está llevando los millones son ellos. Es así, es así, se ha llevado... No, ha, sobre, ha, eh, ha sobrepasado los números de, de OnlyFans en un día, en 24 horas. Es un récord. Atención, Carlos ¿Eh? Silver. Es un récord Guinea. <risa> <risa> <risa> Ay, este muchacho no estará, Carlos Silver. Señores, Alessandra. La suerte está en la esquina. Porque aquí hay personas en este país que dicen, ah, y le sacan cuarto. Sí, sí. Ella es una... Una figura que por verla... Que por lo que veo, esto está produciendo más que su ex. Claro. Porque el ex no está en nada. Y su rival tampoco. No, la... no, no, pero está bien. Yo veo a Mozilla para bien, que tiene su vida tranquila. No, no, privada, con... Claro, claro. Una moña que le permite comer arroyo a bichuela tranquila. Claro, bichuelo. no, eso es así. Está bien. Eso es así. Y se buscó una alegría. ¿verdad? No Pero tiene su esposa. Él, no él sabe por qué lo hizo. Que no, nadie, nadie está obligado a estar con su nadie. Su esposa nunca va a ser tristeza. No, no, alegría. Ella es alegría. No, no, nadie está obligado a estar con nadie. Monserapada decidió. Señores, aquí hay miles persona, de divorcio a diario claro. por la iglesia. Vamos a ver lo que ella dijo. Pues puede poner, va. En, en el Instagram. Y tú escribiste. Hay niveles en OnlyFans. Hay niveles, hay niveles. Por supuesto que hay niveles. Porque Ay. yo no tengo que hacer videos. Ni mostrando Ay. mis partes. Ni, ni hacer. Eso, ni Ay. absolutamente nada de eso. Por... Sí. Señor. <risa> se, desesperó y para todos, se desesperó el pastor. Se desesperó el pastor. Para, para poder hablar de esa dama. Sí. ¿Eh? No importa que sea pastor. Ni cura. Ni qué sé yo qué. Usted tiene. Suscríbase a la Olympia de ella y claro, vea claro. el contenido. Y luego de lo que usted ve en el contenido, usted quiera hacer una opinión, la hace. Porque ese hace. pastor es objeto de demanda también. Porque si ese pastor me dice una pregunta. ¿Y cosa qué es lo que, así, que hace? ¿Qué es lo que hace el pastor? El pastor Está ahí opinando, la el Oye, el pastor. Pero el pastor debe estar cambiando de iglesia ahora. <risa> Si Señor, agarra, no, no, no, no, no, Esto es increíble. ¿Qué hace un pastor estar opinando cosas así? No, yo veo que cada quien tiene que hacer su vida lo que le plazca. Me parece. Y OnlyFans no se hizo para eh, cosas de desnudo. Ni fue exclusivo para República Dominicana tampoco. No, no, no, Somos nosotros que nos estamos suscribiendo a esa plataforma. Eso es para más un público selectivo. Eso es porque hay cosas. Que usted le vende al público, usted va a querer hacer otras cosas que no va a ser para todo el mundo. Es como cuando hay una fábrica uh, que te dice a ti: claro. te voy a hacer 10 vehículos en el mundo y solamente van a haber 10 ejemplares. No, usted va a pagar? No, pues eh. tenés uno de los 10 en el mundo. Eso es así. Eso, eso es selectivo. Eh. Eso, eso lo hicieron para un contenido. Un público selectivo que pueda pagar. Lo que, que Alessandra va a hacer en ese olimpia solamente sus suscriptores lo van a pues saber. Que no es público. Porque hay personas que tienen eso. Mira. Ahora no se ponga usted... Hay personas que usted no sabe la vida personal de ellos. Entonces ahí ellos la muestran. Claro. Eso es como... Un desnudo, a la verdad. Pero claro. no un desnudo de ropa. No, claro. ¿Eh? Hay personas que usted quiere saber, ¿y qué hace fulano, que es un artista? ¿Qué hace fulano en su tiempo libre? ¿Qué hace fulano? Claro, cuando viene a la Ella se con, cuando, cuando lo bella, ve? A comparte muchas cosas familiares. Claro, en su casa, con la niña. niña. ¿Qué come, cocina? Claro, yo, ¿qué? Pero un baile, qué sé yo. Pero no, usted cómo claro. que pa todo hoy novio de ella que por ahí o algo. ah, mire, este mi novio que no sale públicamente claro. en pa Claro. Eso es así, pero la gente ¿Eh? la gente no por... de manita mía que neto aquí conoce Claro, eh. ¿Eh? aquí está papá papa Tarima, de San Francisco, eh, tal, vean, eh. Aquí estoy haciendo una emparillada eh, con Neto Flor. Ay, ay, ay, fuego. Número lanz lanza llama. ¿Cuánto que estamos cobrando? ¿300 ya? Ay, cuidado, se cuidado. ¿Se mete a mí? No, cuidado. Ya, estamos... ya, ya salimos. Señores, ya. vámonos a una pausa y retornamos. Ya salimos de la baños. No estaba preso, la cuenta. ¿Eh? No, ya mañana. Mañana, con Dios mediante. Con Dios mediante, mediante mañana estamos en el aire. Dios ya usted mediante. sabe, vámonos a una pausa y retornamos.